Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Grecia. Soy de Grecia. Encantado. Encantado. Gracias. Gracias. De nada, de nada. Hasta luego, hasta luego. Me llamo, me llamo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, sí. No. No. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo sed. Te quiero. Te quiero. Yo también. Yo también. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Por qué estudias español? ¿Por qué estudias español? Así así. Así así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sé. No lo sé. Tal vez. Tal vez. Siempre. Siempre. Nunca. Nunca. A veces. A veces. Claro. Claro. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo diez años. Tengo diez años. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Vivo en España. Vivo en España. Aquí. Aquí. Ahí. Ahí. Allí. Allí. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Son las dos. Son las dos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Bienvenidos. Bienvenidos. Salud. Salud. Voy a dormir. Voy a dormir. Adiós. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Estoy mal. Estoy mal. Por favor. Por favor. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Habla inglés? ¿Habla inglés? Quiero comer. Quiero comer. No quiero nada. No quiero nada. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 10 euros. Cuesta 10 euros. No entiendo. No entiendo. ¿Entiende? ¿Entiende? Busco un hotel. Busco un hotel. ¿Dónde hay un restaurante? ¿Dónde hay un restaurante? A la derecha. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. En la esquina. En la esquina. Tengo sueño. Tengo sueño. Estoy cansado. Estoy cansado. Mesa para dos. Mesa para dos. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para comer? Ensalada. Ensalada. Hoy. Hoy. ¿Qué hay para beber? ¿Qué hay para beber? Eso es. Eso es. Agua. Agua. Estoy mal. Estoy mal. Un café. Un café. Cerveza. Cerveza. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Bien, y tú. Bien, y tú. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Todo recto. Todo recto. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. La parada de autobús. La parada de autobús. La estación de tren. ¿Estás en casa? ¿Estás en casa? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? La salida. La salida. Es fácil. Es fácil. Es difícil. Es difícil. Ven aquí. Ven aquí. Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos. Lo siento. Lo siento. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Puedes venir. Puedes venir. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Estoy preocupado. Estoy preocupado. Lunes. Lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves, jueves, viernes, viernes, sábado, sábado, domingo, domingo, es tarde, es tarde, es barato. Es barato. Es caro. Es caro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Feliz Cumpleaños. Feliz Cumpleaños. Por favor entra. Por favor, entra. Intenta de nuevo. Intenta de nuevo. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar. Estoy libre hoy. Estoy libre hoy. Me siento bien. Me siento bien. Dime. Dime. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Pregúntame. Pregúntame. Algo más. Algo más. Me siento mal. Me siento mal. Es temprano. Es temprano. Dime la verdad. Dime la verdad. ¿Puedo llamarte? ¿Puedo llamarte? Necesito practicar. Necesito practicar. ¿Cuándo estás libre? ¿Cuándo estás libre? Estoy desempleado. Estoy desempleado. Es mi trabajo. Es mi trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Estoy cocinando. Estoy cocinando. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy confundido. Estoy confundido. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Me gusta bailar. Me gusta bailar. No me gusta. No me gusta. Estoy con amigos. Estoy con amigos. Estoy con mi familia. Estoy con mi familia. Todavía no. Todavía no. Buena suerte. Buena suerte. Eres muy amable. Eres muy amable. Es aburrido. Es aburrido. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? No puedo esperar. No puedo esperar. No te escucho. No te escucho. Creo que sí. Creo que sí.